Sebelio. Lich Estera dichesa dichesa. Tú la huese y man se Tú te y man lo. Tú li huese el salane. Castañia fue más Kajoya, kasiya liweki, ikiya ma, mi mai mi yo konwa kine ta, tokwa ma mi ya no fese y manele ma que allí la pica y pushi y cuay como a la ifne penufia y ya hay cajoya que allí ya alí y ya ya Si carusea tu sedelio.